El anime es de otakus y pringaos que no tienen nada más que hacer que sucumbir al escapismo de dibujos de personajes en 2D. Los consumidores de anime no tienen derechos y debería recaer sobre ellos todo el peso de la ley. Si tienes avatar de anime, tu opinión no solo no cuenta, sino que voy a pensar automáticamente lo contrario de lo que me digas. En definitiva, el anime es basura y fumarlo es de idiotas.